Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa otro día más hoy vamos a hacer una salsa especial para todos vosotros salsa César. y los ingredientes son 100 mililitros de aceite de oliva una cucharadita de mostaza tres huevos queso rallado medio limón pimienta negra un ajo y 50 gramos de anchoas lo primero que tenemos que hacer es separar las yemas de las claras Ya hemos separado las yemas de las claras y ahora lo echamos en la batidora. También echamos la mostaza, el limón, la pimienta. el ajo, el queso y las anchoas con su respectivo aceite, para que sepa mejor. Y ahora nos disponemos a batir. Ahora vamos echando un hilito de la aceite para que vaya funcionando. Ya se ha acabado de mezclar y ahora la echamos en la salsera y vais a ver cómo está. Mirad qué bien está. Está de lujo. Esta salsa César se puede acompañar para pescados, ensaladas y algunas carnes. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta salsa César que es espectacular. Así que ya sabéis, me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.